Hola, soy Gabriela, te hablaré de la llamada Trinorma pero primero te explicaré qué es un sistema de gestión. Es la forma en que una organización gestiona las partes interrelacionadas de su negocio para lograr sus objetivos que pueden relacionarse con varios temas diferentes. Se incluye calidad del producto o servicio, desempeño ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Trinorma se refiere a los sistemas de gestión, calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo se puedan aplicar a cualquier empresa, sin importar su tamaño, tipo y naturaleza. Calidad ayuda a garantizar que las partes interesadas, internas y externas, obtengan productos o servicios consistentes y que cumplan sus expectativas, a lo que a su vez trae muchos beneficios comerciales. Ambiente. Se aplica a los impactos medioambientales que puede tener las actividades, productos y servicios que desarrolla la organización. SST. Especifica los requisitos a fin de permitir a las organizaciones proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables para prevenir lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Grupo Diligent te asesora, diseña, implementa y realiza el seguimiento a tu empresa para que alcances el éxito. Recuerda, somos tus aliados estratégicos.